Alejandro Quispe, él es director de Energías Alternativas ¿Cómo está? Muchas gracias por estar Buenas con nosotros. Tardes. Algo muy interesante del Atlas, estamos hablando del Atlas Eólico y Solar de Bolivia Cuéntenos y de esta PP también que ya tenemos en nuestro país y ha sido presentada hace una semana Correcto, hace una semana hemos lanzado eh, el, oficialmente el Atlas Eólico y Solar de todo nuestro país es, es una herramienta de planificación y de diseño, ¿no? la, la parte básica para el diseño de proyectos está eh, en, en este atlas y en la aplicación Intivito. Los dos, las dos herramientas van casadas, es decir, van juntas. Es decir, en el atlas uno puede ver, digamos, eh, eh, la información general, ¿no? la información general que tiene de, se tiene del viento, de la, del, del recurso solar, no es cierto, este eh, y uno, digamos, ubica una posición del, del mapa, ¿no es cierto?, y va a la aplicación. Y en la aplicación está un detalle mayor, ¿no es cierto? ¿Pero eso lo podemos mostrar a las cámaras? No es cierto, cámaras. aquí, eh, si sí, sí, sí, se puede ver, digamos, este es el mapa, el promedio, digamos, anual de la velocidad del viento a 40 metros de altura. Es decir, una, como hace rato estaban hablando, el, el recurso eólico, por ejemplo, eh, depende de dos variables importantes, ¿no?, de la densidad del aire, ¿no es cierto?, y de la velocidad del viento. Entonces, eh, podemos decir en general, digamos, que el recurso eólico eh, se presenta más en los valles, en, en unos lugares de los valles y en los llanos, ¿por qué? Porque ahí se tiene, además de la velocidad del viento, un buena, una buena densidad del aire. Esos dos elementos, ¿no es cierto?, hacen que el potencial eólico sea mayor en esos lugares, ¿no?, eh, cabe mencionar que la energía eólica varía, o sea, las variables principales que me hablamos mencionado es la densidad y la velocidad del viento, pero varía linealmente con la densidad y varía exponencialmente, podríamos decir, la velocidad al cubo, ¿no es cierto?, este, con esos dos elementos, dos parámetros, la densidad por la velocidad al cubo, se, se, digamos, eh, se puede generar y estimar la, eh, de, la densidad de potencia que puede tener con eh, este, A 40 metros en este caso, tenemos aquí están a 80 metros, 120 metros, diferentes emplazamientos. Y en el tema, digamos, de la energía solar, es, es, es todavía quizás más interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, la, la energía solar eh, tenemos más abundante, bueno, en todo, en todo el país. Todo más el Todo el, mundo, todo el eh? mundo, pero claro, si podríamos interconectar, digamos, eh, Europa con... Con América, con una línea interconexión, no tendríamos jamás cortes, digamos. Pero ahora hablaremos de, no, de nuestro país, ¿no es cierto? En nuestro país tenemos, estamos nosotros bendecidos tanto en, en recurso eólico, solar, hidroeléctrico, biomasa, geotermia, pero en especial vamos a hablar ahora de las energías eólicas y solar, la, la solar. ¿Y cuál pues, es su importancia? obviamente? La importancia, más exacto. La importancia de nosotros, digamos, eh, podríamos generar para todo... Para, ...para todo, digamos, la región, ¿no es cierto?, con nuestro, con nuestro potencial solar... ...solamente es un tema técnico, un tema de costos también... ...porque tampoco podemos techar toda Bolivia con, con energía, con paneles solares... ...sin embargo, hay lugares en nuestro país que tienen un importante potencial solar... ...es el altiplano, por ejemplo... ...ahí cerca, o sea, por ejemplo, un, algún detallito que me olvidé de la energía eólica... Las velocidades, digamos, que importantes, donde se puede generar eh, con mayor digamos, con mayor eh, potencial, se podría decir, es cuando se tiene alrededor de 4 metros, de 3.5 metros para adelante, hasta 10 metros. ¿no? A partir de 10 metros también es peligroso, o sea, puede, como son... Hay riesgos. Hay riesgos. Pero, y también depende del, del, del, de la densidad del aire, o sea, en el altiplano podemos tener unos buenos velocidades de viento, pero lo que no nos favorece es la densidad del aire. Ahora sí. Ahora enfocándonos a lo que es el atlas en sí, ¿cómo es que surge tener y crear obviamente este atlas de la energía eólica y la APP? Correcto. Como lo he mencionado, ahí había varios intentos, eh, digamos, de tener esta información, pero con la, el avance tecnológico, digamos, ahora la, la tableta que, que tienes, ¿no es, ¿no es cierto?, ya tiene una capacidad de, de manejar información más versátil, más dinámica, más amigable, ¿no es cierto?, y además que se pueden acumular gigas ahí de, de memoria. Entonces, eh, justamente en ese sentido, ¿no es cierto?, de las experiencias que has hablado del 90%, eh, nosotros en el 2010 con la transportadora de electricidad ya teníamos un atlas, pero era bien general. Ahora eh, con este atlas, digamos, eólico y solar, ¿no es cierto? Ya, ya tenemos una información a mano para el diseño, para la elaboración de proyectos en su fase inicial. ¿No? Y es bien importante, es una herramienta que van a poder contar, digamos, las gobernaciones, los municipios, las comunidades, los mismos usuarios. ¿Por qué? Porque el año pasado nosotros hemos lanzado un decreto supremo, el 4477 de la generación distribuida, que, de, que le da la potestad al usuario de poder generarse su electricidad. Ahora sí, digamos, obviamente que depende, digamos, de la economía. Un... un, un eh, un generador um, eólico está más o menos por los 3.000 dólares el kilovatio instalado, pero un, una, una generación solar, digamos, un kilovatio generación solar está alrededor de 1.000 dólares el kilovatio. Hace 10 años, esos 1.000 dólares, o sea, un kilovatio costaba un poquito menos de 10.000 dólares. Fíjense cómo ha bajado. Ha bajado, entonces, es más... más, más eh, es más accesible, ¿no es cierto?, y nosotros por eso hemos lanzado esta, esta, este decreto de la generación distribuida para que los usuarios residenciales, comerciales, industrias, inclusive en el alumbrado público de los de las, eh, que están a cargo de los municipios, pueden generarse con paneles solares. Es decir, este Atlas y la APP ha sido con el objetivo de que todos podamos beneficiarnos de la energía eólica, además de que es... Con el medio ambiente es la mejor, se podría decir, entre, entre las en, energías Exactamente. alternativas. Exactamente. Nosotros hemos dado ya bastantes, eh, eh, muchos, unos pasos importantes en la energía eh, que se llama eh, solar y eólica, ¿no es cierto? Recientemente, el, el, el pasado año, hemos instalado, digamos, en Oruro, 100 megavatios de generación solar. Y hemos terminado de instalar 108 megavatios de energía eólica en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y esto queremos replicarlo en todo el país y a nivel pequeño, megavatios estamos hablando. Un pequeño, una, un usuario residencial, ¿cuánto puede generarse? Puede generarse, su, su, su demanda instalada más o menos son 5 kilovatios. Según los datos que se maneja con este ATLAS, que ya tenemos a la disposición de todas las autoridades gubernamentales ¿Cuál es el departamento que más energía eólica está generando al momento? Santa Cruz. Santa Cruz está generando la energía. Eh, por ejemplo, hemos colocado entre el año 2012 y 2014, hemos, hemos instalado 27, 3 megavatios primeros en Colpana y la fase 2 logró, digamos, incorporar hasta 27 megavatios en Colpana. ¿No? Después, eh, en, recientemente, como le digo, hemos instalado el año pasado 108 megavatios en Santa Cruz y nos ha dado buenos resultados, tiene un buen factor de planta y como, como, sabe, como sabe nuestros televidentes tenemos nosotros un plan ¿no es cierto? Eh, de desarrollo económico y social, lo que le llamamos el PEDES ahí están importantes metas que queremos que hasta el 2025 generar, cubrir nuestra demanda hasta el 75% con energías renovables, ¿no es cierto?, y por eso es que nosotros estamos haciendo los esfuerzos, justamente estas herramientas para que los usuarios, los consumidores residenciales, comerciales, industriales, la minería, ¿no es cierto?, este, inclusive el teleférico que está funcionando puedan, digamos, generar su energía con energía alternativa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno pues traernos el Atlas que nos habla de la energía eólica y que ya lo tenemos en nuestro país. Muchas gracias, lo vamos a seguir Perfecto. invitando por favor al programa para que nos traiga más datos también y actualizados y esperemos que todo Bolivia ya pueda tener esta energía eólica. Encantado, muchas gracias más bien a ustedes por el espacio, este Atlas eh, Eólico y Solar está disponible gratuitamente este, en las oficinas del Viceministerio de Electricidad, en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo. O lo pueden solicitar también en el interior a cualquier regional de la Autoridad de Electricidad. Muchísimo. Muchísimas gracias y además la aplicación es gratuita, pueden descargarse, está para, para dispositivos Android y iOS también, no los que tienen iPhone. Todos nos vamos a bajar la aplicación. Así ah, sí, es, muy gentil y le <risa> estamos dejando algunos ejemplares para que puedan... Distribuir. Muchísimas gracias, enseguida vamos a seguir charlando de la atrás, sin embargo vamos a mandar una nota muy interesante que hemos realizado acá en Morada Azul y vamos a hablar de esta instalación de estos parques eólicos que ya tenemos en Bolivia y vamos a ver esta primera que se ha instalado en nuestro país, vean.